Bueno, ¿qué tal a todos? Eh, bueno, he decidido subir este vídeo porque mmm, sabéis que hace unos días ha habido una actualización de, del fireware de la TF del, de la serie TF y bueno, la verdad es que pensaba que quizás iban a introducir a lo mejor, a lo mejor algunas variaciones más, más técnicas o características de la mesa y, y bueno, la verdad es que se han limitado básicamente a, a lo que es el, el entorno y la incorporación Dante algunos elementos como un par de, de altavoces que se incorporan directamente a la, a la red Dante son altavoces digitales, autoamplificados y que la verdad, bueno, viene muy bien si los vais a usar y por lo tanto podéis integrarlos directamente en la, en la mesa incluso directamente desde, la, desde las salidas Dante eh, por lo demás eh, no ha habido grandes cosas la verdad mm, bueno, se ha incorporado el, la posibilidad del RTA, del offset y, y poco más, eh, lo veréis que, que básicamente ahora lo, lo vemos más detalladamente, básicamente ha sido el entorno del Dante Domain, que era lógico porque se estaban actualizando todas las mesas de Yamaha, la CL, la QL y, y demás, y, y bueno, pues ahora lo veremos un poco más detalladamente realmente. Pensé, yo la verdad que con la gente que ha hablado de usuarios del sistema y de las mesas TF que si va a haber hecho alguna alguna incorporación de lo que íbamos reclamando, ¿no? Yo sinceramente pensé que los delays de canal los iban a incorporar, alguna pequeña algún pequeño regalo para, para los usuarios, ¿no? Pero bueno, bienvenido está la actualización. Después de un año sin actualizaciones también hay he otra lectura, realmente la mesa es muy estable como está lo de Yamaha y no necesita excesivas actualizaciones de firmware para, para buscar estabilidad porque la tiene de por sí eh, siempre ha sido muy estable como todo lo que hace Yamaha y bueno en realidad un año sin un año y medio casi sin, sin actualizaciones ya dice mucho a su favor y realmente porque bueno, la mesa no tiene problemas y a mí no me ha dado ningún problema de, de bugs o de necesidades de fix it. Y, y bueno pues la verdad un poco decepcionado entre comillas porque pensé que se iba a poder incorporar alguna um, cuestión más de, la que, de las que hemos ido viniendo reclamando a, a yamaha o que pensábamos que podrían estar bien incorporadas a la mesa bueno, vamos a verlas un poco ahora con la pantalla más cerca y así, bueno, pues aclaramos qué es lo que ha variado de las anteriores actualizaciones, la 3.51, creo que fue la última, con las 3.60 que es la calcada de sacar Yamaha. Vamos a verlo un poquito más cerca. Bueno, como os decía, vamos a verlo un poquito más de, de cerca, básicamente y por enumerarlo, porque yo estaba mirando, pensando que quizás, aunque el, los datos que venían en como indicativos de la revisión del fireware eh, pues venían poquitas cosas y bueno pensé que a lo mejor habían incorporado algo más y que no lo ponía porque a veces ocurre pero realmente lo que han hecho es lo que pone. Eh, desde el punto de vista de, de bugs, de problemas que podía tener, bueno pues han hecho tres o cuatro correcciones de cosas pequeñas como por ejemplo el auxiliar cuando lo enviabas a, a, a, la, a la custom a la, a la pantalla custom elegida de tus canales por los auxiliares el botón on off no funcionaba en ocasiones se quedaba como pillado, colado ¿no? y ya han solventado básicamente esto como nuevas características básicamente eh, como os decía ha sido la incorporación de, incorpor de utilizar directamente los los eh, baffles o cajas amplificadas de ZR y de XS Dante para que directamente las conectéis a, a la salida Dante de la, de la mesa es decir de esta manera en, en la pantalla más que tenéis de, de configuración de, del slot y demás que tenéis nuevamente la TIO, TIO2, TIO3, que son las tres cajas que podéis poner en, en, en seguido en serie en la, en la TF tenéis la posibilidad de incorporar de ZR de esta manera directamente el DZR va a coger el, la, el audio que sale desde aquí y lo va, lo va a amplificar. Os aparecerá en este caso bueno, pues la versión del, del device, en este caso de los amplificadores, bueno de las cajas de, de las PEAs y el output en el que, por el que sale. ¿no? Además tenéis el, el control del, del Hz y del volumen que enviáis para, para allá aquí tenéis, si le dais a, a esto de aquí pues tenéis, eh, se os, pues os verá el Dante Domain Manager, que es la otra incorporación que han hecho directamente para que como era lógico también, porque se iban incorporando las TLs y todas las mesas y esta no se había incorporado a, a esta posibilidad de, del Dante Domain Manager que si no sabéis lo que es, bueno pues entrar en Audinate, es una especie como de configurador genérico para grandes instalaciones para um, incorporar en un mismo dominio o en diferentes dominios, si queréis, en toda la tecnología de todos los aparatos que tenéis y tenerlos unificados en una especie de controlador. Eh, después, como os digo, la única incorporación que he visto así y que además lo dice expresamente es la posibilidad de variar el offset de la R, del RTA, que es lo que tenéis en, por cuando tenéis en cualquier canal. ¿no? Si tenéis, por ejemplo, el, el ecualizador del canal eh, sabéis que tiene un RTA aquí cuando está recibiendo la señal bueno pues tenéis la posibilidad en la pantalla de configuración de variar la sensibilidad es decir, de la offset del RTA es decir, para que sea más o menos sensible eh, a esas variaciones y podéis ver vosotros exactamente en qué frecuencias por supuesto el ecualizador pues eh, os est están yendo un poco se están quedando y como vais variando la ecualización y van modificándose la, la señal, la curva de frecuencia por lo demás no ha, habido, no ha habido gran cosa por eso dije antes que un poco decepcionado pensando que iban a incorporar alguna cosita más técnica casi tenía claro que lo del patch o el patching no se iba a incorporar pero pensé que a lo mejor el delay de canal sí se iba a incorporar pero una cosa yo creo que es fundamental en una mesa y sobre todo si una mesa digital que puedas utilizar los delays para sobre todo cuando haces microfonías múltiples poder hacer esas compensaciones de de retardo para evitar desfases o problemas de, de la fase ¿no? y como sabéis afectan las frecuencias. Entonces, bueno, pues un vídeo corto porque no os puedo contar mucho mucho más de lo que se ha hecho en en esta, en esta actualización. Se eh, ha añadido bueno, la, algunas pequeñas cosas, ¿no? hay un botón de refresco en la network, en la pantalla de Network. Para volver a obtener la IP de, de HCP para el supuesto que tengas la mesa en, en red, no en la red Dante, sino la network, y, y ya os digo que poquito, poquito más. Dante Domain Manager, eh, sensibilidad del RTA y la posibilidad de incorporar estos altavoces amplificados del sistema Dante directamente a la mesa para que directamente pues, saques el audio hacia, hacia el escenario. Vale, luego ya os digo alguna algún arreglo de algunas pequeñitas cosas que podían no funcionar muy muy correctamente también en la, en la tarjeta en la ny64 dante que ya va incorporada bueno pues simplemente cuando se hacía un reinicio cuando se hace un reinicio cuando se instala se hace una reconfiguración de, de los propios eh, label de channel de channel o sea los propios eh, etiquetas de cada canal se, se reasignan automáticamente ¿no? que es un poco la obsesión que tienen esta mesa ¿no? que todo se reasigne, está bien que se reasigne automáticamente de inicio pero que luego tú puedas bueno, pues tocarlo aquí pues, pues sería interesante como os, os he dicho siempre teóricamente está pensado mucho para Dante por lo tanto eh, a través del Dante Controller ahí es donde podéis hacer todo el patch que queráis y, y poder hacer estas cosas yo sigo reclamando dos cosas fundamentales a Yamaha que es lo del delay de canal y la posibilidad de hacer reenvíos entre auxiliares que es una cosa que si utilizas grupos o sea, auxiliar los auxiliares utilizas como grupos no, no los, los DCA que trae que, que sabéis que el DCA es una especie de link o de VCA digital y no es exactamente un grupo porque los grupos luego pues ponen una compresión al grupo en sí mismo y demás entonces bueno para mí es interesante que se pudiese hacer un reenvío entre auxiliares de acuerdo, bueno pues eso es todo y ahora simplemente bueno pues contaros un poco lo que sea lo que viene esta, en esta nueva versión del Fireware de, de la serie TF. Un saludo a todos.